BBVA ni invierte ni financia compañías relacionadas con la fabricación, desarrollo, mantenimiento o comercio de armas controvertidas conforme a los tratados internacionales. 39 es el puesto que ocupa el BBVA en el ranking internacional de la banca armada, que denuncia a las instituciones financieras que más invierten en empresas que están militarizando en países y fronteras en todo el mundo. Señor presidente y miembros del Consejo de Administración, les continuamos haciendo la misma pregunta que, que venimos a hacerles cada año. ¿Hasta cuándo van a seguir lucrándose del negocio de la guerra y repartiendo dividendos manchados de sangre a sus accionistas? Señores y señoras accionistas, desde la campaña Banca Armada estamos seguras de que a muchos de ustedes les incomoda e incluso les molesta que sus ahorros sirvan a ese propósito a ese propósito. Ayúdenos a pedir a los dirigentes aquí presentes que digan de verdad, no a la guerra y dejen de relacionar al banco con estas empresas. 14 son las veces que se podría destruir el planeta con las armas nucleares que existen en el mundo. 14. 3 de, cada 4, 3 de cada 4 armas no se podrían fabricar sin la ayuda de la financieras como la suya. 3 de cada 4. En un contexto, como el que vivimos, donde dirigentes de países amenazan por utilizar las y donde cada vez más la amenaza se vuelve más real, se hace lo más necesario que nunca exigir que se cumpla con el tratado de prohibición y que vamos, como el de emergencia nacional de empresas que en estos momentos. Señor Presidente y miembros del con Consejo de Administración, hoy hemos dado muchas. Aún sabemos que las únicas que les, les interesa son las que significan beneficios económicos para ustedes. Pero de verdad, nos gustaría saber cómo se puede ser, cómo puede ser que no les, des, no les dé vergüenza y miedo contribuir de algún modo a que exista armamento que puede destruir la vida del planeta. Señoras y señores accionistas, no sean cómplices de esa hora Muchas gracias.